Y aquí estamos con las bullas del día. Señores, yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con los extremos. Está bien que reclamemos, pero debemos guardar las formas para reclamar. Vimos en el día de hoy un caballero en un video que recibió Noticias S.I.N. Donde un hombre muestra una escopeta y al mismo tiempo entonces le reclama un empleo al presidente Luis Abinader. El individuo, quien hasta el momento no ha sido identificado, aseguró que trabajó en la campaña del presidente y que todavía no ha recibido ningún beneficio. Eh, señores, debemos tener cuidado. Eh, aunque nos sintamos burlados, aunque nos sintamos usados, usted le está hablando a un presidente. Y usted le está hablando con un arma en la mano. Usted puede ser acusado de terrorismo. Eso es un delito. La figura del presidente debe respetarse. Yo puedo reclamar. Tengo derecho a reclamar. Pero debo saber cómo hacerlo. No es prudente. ¿Por qué incitar a la violencia? Eso no está bien. Yo no veo bien que hagan eso. Y mira que yo soy oposición. Y estoy de acuerdo en que todo el que trabajó en la campaña del PRM... Se les ha resuelto. Y sobre todo a los compañeritos de ese partido, a los compañeros de la base que se fajaron para que ahora el PRM pueda hacer gobierno. Pero debemos saber cómo lo hacemos. Porque eso no es prudente. Aquí yo tengo a Néstor a mi lado que él no quiere hablar del tema. No, del no, tema. yo quiero, yo no lo había visto el video, yo quiero ver lo que lo que él dice. Eh, Vamos eh, a ver. Dale un poco de volumen, por favor. <risa> Señor Luis Abinader, tendré que hacerlo nuevamente para reclamar mi empleo, la cual hice todo lo posible para que usted gane de esta misma forma. Cuando usted escuche esto, respóndale al Facebook para que entendamos que el PRMista necesita trabajar. Pero óyeme, óyeme, la, la escopeta, ¿qué, ¿qué es lo que ¿Qué, ¿qué papel en la escopeta? No hay, mira, mira lo que no es una persona que se ve que es una persona eh, eh, humilde y, y de estas personas que son, que es lo que yo diga. No, no, no, él se ve que, él se ve que, que, sí. que, que el hombre es, eh. pero la escopeta no Eso pinta es nada. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué no, es... No, no. ¿Pero qué es eso? Una, una amenaza la a la figura de... del presidente. Pero la de Los perremeístas... O sea, si él dijera, con esta escopeta a mí hay que matarme. Es que... ¿No entiende, Pero es... él no dice nada. <coughs> <coughs> ¿Eh? No, no, no. no. Sí, pero que la escopeta <coughs> está de más Póngalo de nuevo, para que la gente escuche, que está de más la escopeta. Póngalo, por no. favor. Nuevamente para reclamar <coughs> Señor Luis Abinader,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 o, o, o, o el aguachimán cancelado o algo así, tendré que hacerlo de nuevo, vea, y cogió la escopeta ¿Eh? debemos tener cuidado con los extremos vuelvo y repito le está hablando a la figura del presidente, claro, eh, si bien cu... es cierto que los perremeístas necesitan trabajar y yo estoy de acuerdo con que se le resuelva a los perremeístas que, que este gobierno está siendo muy pero, elitista pero no tanto Mira, pero no, ta, meses de no gobierno. tanto es... es eh. Mira los comentarios. Le van a conseguir en la victoria, cocinándole a sus nuevos compañeros presos. Mira, lo que, mira lo que está pasando en parte. La eh, pandemia eh, tiene a la gente loca, dice. En parte de los pueblos, Liz, con, con la, la cuestión de los trabajos del PRM. No venga a justificar. Ah, pero yo tengo una información, que no te guste a ti sí, otra cosa, información. pero que no te guste, yo estoy justificando que no te agrade a ti la información de otra cosa. No, no, no, porque por, tú sabes por, yo por yo... qué a mí me desagrada, si a Oye, mí me desagrada, me desagrada por ti porque tú has sido una víctima. Escucha, pero yo estoy diciendo que no, yo no me estoy defendiendo. Vengan aquí, vengan ahora, que se estoy vea diciendo Néstor no. también. El problema del PRM más grande que hay es la falta de comunicación. Vamos a ver si me ponen picture and picture a mí del otro lado, Mira, ahí, que se vea que estoy molesta. Es la falta de comunicación. Oye, oye, la falta de comunicación. ¿Por qué? Porque si es igual que usted tenga vaca en una fin que usted no hueva más y no, y, y no hable con nadie esa vaca preocupar? dime aquí en que le va? usted. Tiene, mire usted, que es un dirigente, un político. Usted está nombrado. Usted tiene que llamar a su compañero. Mire, no lo hemos nombrado por esto, por esto y por esto. Teléfono, por usted tiene este porque me pasó el caso a mí que yo estaba de desgañando. Ya te llamaron, tú estás contento. No, no, espérate, contento. No, por una parte, sí, porque hay dos de mis compañeros que tenían dos meses que no te llamaban. No, no, dos meses que no que no sabían que estaban nombrados y tenían dos meses. Ah, mira tiene, qué ¿Por qué? Bien, porque porque mira. No, llamaron. Usted tiene, no llamaron. Fulano, chequeate a ver. Ay, como... No hay comunicación. Entonces, si ellos me dicho, mira, Fulano Néstor, chequea a ver cada uno de los muchachos a ver si, si le salió el nombramiento. Pero en el aire, porque no hay comunicación, hagan la reunión que, que hacían en la campaña semanal, todos los sábados. ¿Usted tiene Para que usted oriente a la gente. Pues usted en el aire, si nadie me busca y nadie esto, yo voy a explotar. El, el caballero utilizó una manera que no es muy factible. Fue extremista. Eh, extremista. Con ese copeta, te enteré ah, que hacerlo de nuevo, vamos a ver si es Guachimán o es que mató ah, si uno, sonar lo que te o ha con un atracado, hay ¿Y que ver. A sonar lo que te... No, eso no. Está y sonando. hasta el que lo grabó va a sonar también. No, y, y fácilmente estoy es que te hay porque iba a comenzar a gritar. Sí, y tiene que buscar los papeles. Si no, si no lo tiene. Bueno, pero siendo... ya no vamos a hacer reña del árbol caído. El caballero claro. está desesperado, necesita trabajar. No fue la forma, pero que eh, el presidente debe escuchar a sus compañeros y nombrar a su gente. Uh, no es posible que este gobierno sea elitista y solo nombre a los a los blancos. La base también necesita trabajar. Yo estoy de acuerdo aunque se le resuelva. Uh, claro. <risa> Inmediatamente ay. le den un trabajo al señor ah, El que le vaya a dar el trabajo Tiene que saber que no puede coger pique no. <risa> no, porque tiene una escopeta ahora, si no ahora hay que ver que Ahora ahora debemos ver qué edad tiene ese señor Porque ahorita ese señor está de jubilación Y no de trabajo no mi, mira, mira. <risa> Hay que ver mira, mira yo voy a decir ay. Ay. Ay. Ay. ¿Cómo que dice? La, de la República no. Dice, Usted no puede mire una gente a partir de los 65 años, ¿qué va a trabajar? Una gente de 65, de 65 oh. años ya está de jubilarse. Pero él no tiene 65 años. Oh, yeah. No sabemos, no sabemos. Mira, mire, yo voy a... Ah, decir. Mira. No este <risa> <risa> mira. Mira, yo a... Mira. ¿Para dónde siguen? Mira, yo voy... Yo voy a decir algo que no, que no debía decirlo aquí. Porque me voy a una enemiga. No lo digas, no Una lo digas. enemiga, no, yo le voy a decir, hay una personas que yo conozco que está jubilada. Sí. Que está jubilada, ella está pensionada en una institución pública. Sí. Y me dice, no, yo no sabía. Le digo, fulano, no, y normalmente tú no a salido. Entonces, la chequeamos y salió con una pensión. Y yo le dije, pero tú tienes que, para nombrarte, Retirarte esa pensión porque no, no te van a nombrar, no se puede. No, contra la se lo bloquea. ¿Tú entiendes? Lo bloquea. No, que es? ¿Pero que está lo... Ella tenía que decirme que estaba en campaña y me dice eso en campaña. Yo digo, no. Pero tú tienes no, que. No, reti... no, no, no. Hay que remunerar de su trabajo. Hay que buscar una persona de su confianza. Ah, no. Claro, caso, claro. Pero ella, no, ella no. No, no porque ahora este asesor jurídico. No, porque no. O oh, puede. No, no. Es que es no que... puede, porque ella está. Eh. los votos que ella buscó valieron. Se claro, puede, claro, sí, claro, que claro, le nombren un familiar. Claro, que... cualquiera. El sea, trabajo no es hereditario, no debería ser hered eh, heredado. Pero si está jubilada... Pero, pero ella no puede. No, que se le busca un pajadero a eso. Ella, eso ella sí. está jubilada... Claro, claro, claro. Y hay personas que se pasan un mes antes. Y hay otros que están muertos de risa también. Bueno, en fin. Ah. Eh, di nombre porque yo estoy aquí, yo no estoy nombre en ningún lado. Así que di nombre que soy de la Fuerza del Pueblo y no apoyé a Franklin para que me rectificara en ningún lado. Así que ve a ver. Ya. Ah, oye, Villalona, ¿sabe de Salón y todo? son ay, ay, ay, ay, ay, ay Vamos a dar una pausa y retornamos con más información. Esto es picante, oh, es pone picante. Para Esto es el picante aquí adentro. Jorge, pero apágate, vamos, ¡Ay, Dios vamos. mío, llévatelo. <risa>